Eh, en la comunicación médico-paciente, paciente-médico, en general personas enfermas con su personal sanitario, eh, nos encontramos de frontalmente con un enemigo común que es el tiempo. El tiempo es un recurso muy escaso y el tiempo es algo que hay que optimizar desde mmm, ambos lados, desde el lado del paciente como del, del lado del personal sanitario. Por parte del paciente, ¿qué sería exigible para rentabilizar al máximo ese tiempo? Principalmente tener preparada eh, la consulta, eh, tanto eh, la consulta médica como la consulta enfermera, la consulta a la trabajadora social, la consulta que vayamos a hacer. Evidentemente, el, la población demandante de eh, servicios sanitarios en la actualidad eh, compone mayormente de personas de avanzada edad y también eh, eh, personas con alguna enfermedad crónica. Mm, los primeros. Eh, mm, sabemos que pues, están dentro de una enorme brecha digital, y de lo segundo, pues también conocemos la dificultad de acceso a las nuevas tecnologías por eh, escasez de ayudas técnicas o simplemente pues, por desánimo o por dificultad. Entonces, lo que tenemos actualmente es eh, una mmm, comunicación, eh, preferentemente presencial, preferentemente eh, cara a cara, entre el personal sanitario y, los pacientes. Entonces, ahí es donde debemos nosotros de procurar ganar el respeto y la confianza por ambas partes y al mismo tiempo intentar establecer los lazos que aseguren que el proceso asistencial va a ser llevado con garantías por parte de desde, desde ambos lados.